Ahora sí, hola, muy. muy Bienvenidos a este partidazo. Este, este partido, este partidazo que vas a jugar el 24 de septiembre en el Estadio de la Romaleda en, en Zaragoza. Y bueno, es este España-Suiza. Y bueno, pues vamos a jugarle. Vamos a hacer la estrategia y eso. A ver. Vamos a poner. David Raya por aquí. Eso es. Vamos a poner a Gaby aquí arriba. Williams por aquí. Morata. Y voy a poner a Borja Iglesias ahí arriba. Y ya bueno, al lado vas a poner... Ahí están los dos llorentes. Gaya de lateral. Ahí. Marco Asensio aquí. Eso es. Lateral. Defensa. Yo pondría aquí... A Coque por ejemplo. O Koke es más defensa. Pero bueno. Mm, ahí está perfecto, la verdad. Y creo que así sería el planteamiento, ¿no? El croquis de del partido. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el marcaje: Jordi Alba en bolo, Marco Asensio seferovic, Eli García show, Föller Llorente a Rodríguez, Busquets a Sharp, Williams a Bambu Llorente a Elbeldi. Gabia Akanji y Borja Iglesias ¿Quién me queda? Saca, ¿no? Creo. ¿Quién me queda por aquí? Yo, ya están todos. Asar también. Ahí. Cuarto 3, pues vamos allá, chicos. Vamos a cambiar. Vamos a ver el, el estadio. No voy a hacer mucho que dure mucho. Vale. Eh... Estadio. Estadio pues ese mínimamente minima, noche invierno despejado. Eso es. Uniforme. La nueva España. Que va a ser esta, chicos. Y ahí vamos a jugar. A ver qué tal, ¿vale? Vamos allá. Ay, espera. Bueno. <coughs> da igual.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 Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Suiza Vale, pues ahí estamos, viendo, ahí estamos viendo ya las dos selecciones Estamos viendo el himno de Suiza que sonará primero, luego el de España y bueno, pues es un, es una selección que juega muy cerrada, una selección que nos va a costar romper mucho su muro con jugadores claves como Saka, como, como, como Embolo, como, como Jan Summer, como, como Akanji, son jugadores muy buenos. Y bueno, pues bueno, nos va a costar mucho romper ese muro suiza, ahí estamos viendo ya el abrazo entre las dos selecciones, ahí está Borja Iglesias, estamos viendo el once, David Raya, defensas... Eric García y Coque, luego laterales de Alba, Marco Asensio, luego Mediocampo, Llorente, Busquets, digo Llorente, Williams, Borja Iglesias, arriba y, y bueno, y por último, pues eh, Williams. Ahí, aquí está la defensa suiza con su 11, y bueno, pues vamos a ver qué juego nos proponen y qué juego hacemos. Vamos allá. Vale, vas a sacar por mediación, va a sacar por mediación de España Borja Iglesias, vamos a subir esto Ahí está, la tenemos por mediación de Sergio Busquets Ahí la tiene Coque, perfecto La tiene Marco Asensio, ya se pase, perfecto Lo tiene Di García, a ver ahí ¿Qué hacemos? Lo tiene Llorente, a ver si puede tirar Borja Iglesias, a ver ahí el tiro ¡Oh! ¡Qué parada de Jan Summer! ¡Madre mía! La primera de España avisando el minuto 2 Bueno, bueno el tiro ahí, eh. Una parada muy buena de Jan Saber. Bueno, pues va a sacar ahí. Va a sacar ahí eh, Llorente. A ver nuestro primer córner ahí. A ver qué tal. Bueno, buenísimo. Se fue fuera ese córner de Marco Asensio, me parece. A ver. A ver. Sí, creo que fue Marco Asensio el que tiró, sí, el que remató ahí. Minuto 3, estos son los primeros compases de este España, Suiza. Minuto 3, primeros 3 minutitos. Tiene Jordi Alba Borja Iglesias. Nada, la tiene Froler, cuidado, ellos que salen ahí por mediación de embolo bolo, cuidan bolo, que es enorme, pero ya la quita ahí, la tenía Marco Asensio perfecta, aunque la vuelve en bolo, se la quitan en bolo otra vez, la tiene Erick García tiene perfecta, a ver ahí, con ese control ahí, Uf, la tenía Iñaki Williams, a punto ahí pero se la quitaron en el último momento, la tiene ahí perfecto, Llorente Marcos Llorente, Diego Llorente no sé quién es ahora oh, buenísima ahí de Rodríguez, cuidado intentan salir ellos con Rodríguez Frohler. nada, se la quitan perfecto, a ver ahí, la tiene Borja Iglesias, a ver Ay, se le fue un poquito. La tiene Williams. A ver ahí. Tiene perfecto. Marco Asensio va a tirar. Marco Asensio nada. Le dio en la cara a un jugador suizo. Imposible. Ahí el muro suizo es muy difícil. Pero vamos, ellos van a salir con Seferovic y van a, ser, van a hacer de todo. Coque. Sí, perfecto Gabi. ah, era de Gabi aunque el pillo saca esa pelota, estuvo más atento, Seferovic no la intenta de cuadrar, Uf, cuidado con el bolo cuidado con Embolo, bolo que tener cuidado, hay que tener cuidado, la tienen Mambo, Mambu, cuidado en Mambu, que se mete en Mambu, o menos mal oh. Wow, Menos mal, porque creí que iba para adentro. La distancia de en Bamboo, 28 metros, regateando. ¡Qué perfecta! A ver, Gaby. A ver, ahí nada la pasa en Bamboo. No había ningún jugador ahí español. La tiene el Veldi. Cuidado, la tiene Show. Cuidado con Show. Cuidado con Sou, va perfecto, va para arriba Cuida con Sou Menos mal Madre mía, cómo están los suizos A ver ahí bah, Nada, la pilla Kanji, Perfecta, la intercepta genial Cuidado con el Seferovic, no le intenta de cuadrar. Nada Nada, ahora hay un lío De, de patadas ahí Enorme una buenísima, nada, se le pasó de largo a Diego Llorente esa pelota, qué pena, minuto 27, van a sacar ellos de esquina, ya tiene Seferovic, intenta irse Seferovic, aunque no las tiene con. no tiene consigo, hace falta, hacemos falta Seferovic ¿Cómo se cae Seferovic? Es increíble. A sacar rodríguez esa pelota a ver rodríguez Buah. buenísima a ver ahí a ver si sale alguien vamos a ver ahí buenísima de williams a ver williams williams oh, el golazo de williams gol gol gol gol gol gol gol de williams ¡Qué golazo de williams minuto 30 y ahora españa 1 suiza 0 ahí está el golazo Qué bueno el golazo ahí de Williams Buenísimo Y bueno, pues pone España por delante en este, en este partidazo de la Liga de Naciones Enorme, muy importante el partido, la verdad Para poner a España Para que se pueda clasificar esa final a 4 Claro Pues nada, golazo de Williams Me parece que tiene ese ejercicio en vez de camisetas. La saca ya en Summer. Minuto 32 de esta primera parte. Ahí está perfecta. A ver. Nada, eso fue fuera de juego De de Pedri. Pues Pedri, me parece. Por la palabra, lo he visto. O pues por el nombre. Era cortito. Posición de balón: 56% Suiza, 44 España. A ver ahí, la tiene Llorente Falta Falta ahí de Llorente, sí La cabeza justo en la disputa Pues no ha saltado Sí, ha sí sido de virgo Llorente esa Esa, esa, esa falta o de, o, de, o de Suiza de Sí, ha sido nuestra Vale, ahí están los pases Coque 4, saca 4 Pases interceptados Cuidado ellos, cuidado ellos oh, Menos mal ahí Ahí, ahí, perfecto, a ver ahí Otra vez Williams A ver Williams Ay, qué pena ahí ese, Qué pena ese tiro de Williams Era buenísimo ahí, eh se la dan ahí Esa... El tiro pues que no es bueno Ahora Vale, cinco tiros es, eh, Suiza no ha he hecho ninguno Jordi Alba, a ver ahí A ver ahí la tiene Borja Iglesias el Recién incorporado oh, Recién nuevo A ver ahí Uf, Se le iba ahí ¿eh? oh, Se le iba un poquito Nada No ha tenido el tiro Minuto 40 Ya estamos en el ecuador De esta primera parte Ya casi llegando al final Va a Hacer el bombe A ver ahí La tiene Busquets Busquets para A ver a García A ver ahí oh, ¡Qué palo ha hecho Edir García! Ahí, a ver ahí Nada un poco arriba. Madre mía, que... Como la rebotella, pero esta de Eddie García. Vaya palo, que ha hecho ahí. También ahí... Un poquito, Marco digo Llorente ahí. La tiene un poco arriba. Bueno, no está mal. Pase 75. Suiza 79 pases. Ahí está. Vamos, cuidado con el bolo. Que se va en bolo. Ahí está. En bolo. Nada, fuera de jodellos. De de se han adelantado, se adelantó adelantado Seferovic. Va a tirar David Ray, ahí está. El último balonazo porque esto se va a acabar. Dos minutos. Va con embolo, bolo. No llegan bolo. Los no Seferovic. Tampoco llega Seferovic. Ahí está. Minuto 31 ese golazo de Williams. Que nos sale a Gloria. Ahí está la posesión. Casi un 50% de los dos. Ahí están las ocasiones. Siete tiros de dos. Eh, Suiza ninguno. Vamos a esta segunda parte. Ahora tendremos que darle. Ahora tendremos que ir a... A la derecha la portería, antes era a la izquierda, ahora es... No, perdón, ahora es a la izquierda, antes era a la derecha, eso es. A ver ahí. La tiene Saka, cuidado ahí con Busquets, no, la tiene Busquets, saca por medición de Sommer. Perfecto, a ver ahí. Nada, le cae a Sar, esa pelota la tiene Frohler. A Sar a Kogim... no le hemos visto casi en todo el partido, coge una pelota. La tiene Seferovich, cuidado ahí. Rodríguez, ahí a ver. Nada. Falta ahí. Falta ahí a Rodríguez, sí. De ascensio. Eh. No, pues va a ser. Va a hacer el tiro ahí. Suiza se tiro libre. Nada, se le va afuera. A ver ahí la tiene Gabi, vamos con Gaby, a ver Gaby, está muy cerca Gaby. ¡Ay, qué buena era de Gaby! Cómo ha parado Jan Samen esa pelota. Era buenísima de Gaby. Con ese pase de.. Ah, con ese pase que ha hecho Borja Iglesias. Era buenísimo ahí. Ese pase de Gaby. Nada, pues va fuera. Vamos con ese segundo córner A ver ahora. Nada, la coge en bolo Se ve en bolo con ella Aunque ya está ahí Ya están ahí todos para cogerla Cuidado que se va a Perfecto, ahí a ver Diego Llorente, a ver ahora Uf. La buenísima nada La pilló San Otra vez esa pelota La tiene Fröbler Cuidado ahí Borje Borges y, y, Perdón Akanji Tiene Jan Sammer perfecta A ver ahí Esa parada A ver Se va de largo De Mbambu Y de, y de, de oriente. Nada La tira fuera en Mbambu Uff Nada, le tiene en bolo, cuida con el en bolo. Nada. A ver ahí. O oh, perfecta. A ver, Gaby. Ah, ¡Qué alta de Gaby! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada más alta y que disparo más alto de Gaby Está a punto de meterse el segundo, El minuto 62 ya. Esta segunda parte. Qué pena, se le de un poco por arriba. Va a sacar Jan otra vez. Está la posesión un 43 y un 57% para los suizos. Cuidado con Rodríguez. No, se le va a Rodríguez la pelota. El pues Asensio Perfecto, a ver ahí. Ah, muy, muy alta esa. Muy alta esa pelota de Williams En Bolo La tiene Seferovic Nada, se le va Demasiado Adelantada Uf, Cuidado Mambo Tiene Soul Ahí está perfecto A ver, vamos a ver ahí vamos, no, se le, se le va a ver Gaby, no, no lo va a coger Gaby, minuto 71 ya, ganaría España este partido muy justa, muy justa la verdad, sí, nada, lo hemos visto y jugadores ahí la verdad, Te digo, qué regalo A ver, ahí... No Otra vez Es que me equivoco En el pase largo es que... No llego en el pase largo, oye A ver, ahí... Ahí no Si es que... Fuerte, a ver ahí, ah. a ver ahí no, 82, esto se va a acabar ya en nada, falta muy poquito, a ver ahí, ay qué buena era, qué pena, para hacer el segundo España, qué pena, oye, están ahora presionando bien. Cuidado aquí Ay. A ver ahí A ver ahí A ver ahí Ay, Qué buena era ahí, qué pena oye qué buena Ay, Es que ha habido un lío ahí con la Con el muro suizo Es que el muro suizo Madre mía Nada, se le van, se le van a ellos la pelota Minuto 89 ya A ver cómo voy Yo también voy a hacer alguna sustitución A ver si puedo sacar ahí Guau, es que esto está muerto A ver, vamos a meter a Gallá Vamos a hacer tres cambios, a ver Pedri Por Gabi Hugo Gullamón. A ver si nos dan la victoria. Vamos a ver si nos dan la victoria. Estos tres jugadorazos. Vamos a ver ahí. Perfecto. A ver ahí qué tal. Te digo que ahí. Vale, pues ahí está el partido, chicos. Pues ya está, España 1, Suiza 0 un, un partido muy ajustado Pero así debe ser con ese golazo de Williams Bueno, pues no hay más que decir Nosotros nos vemos Espero que hayáis disfrutado del partido Nos vemos el siguiente, chao